Hércules es la figura mitológica que más éxito ha tenido en toda la tradición, desde el mundo antiguo hasta el mundo occidental. Eh, como ya sabemos, es hijo de Zeus y Almena, es un semidios, con una fuerza extraordinaria que estrangula a las serpientes en, en la propia cuna. Cuando era, pretende que las serpientes lo, lo maten. Y a partir de ahí, toda su vida es un continuo, por una parte, un servicio, eh, lo más característico, lo que más éxito tiene son los 12 trabajos, no es lo único que hace bien, pero por otra parte, como veremos también, tiene una serie de errores, de delitos, de culpas que tiene que purificar. Esta doble, digamos, trayectoria, por una parte virtuoso, por otra parte... Eh, con vicios, con defectos, con todo lo contrario, es lo que le hace un personaje muy humano, y por ser muy humano, sería después fácilmente recuperable por la tradición cristiana de la Edad Media, y debido a eso nunca se interrumpió su figura ni sus virtudes. Eh, fue ya, desde la época clásica, fue fácilmente identificado por una serie de aspectos que ahora vamos a ver concretamente. Por ejemplo, una imagen clásica suya es esta, un personaje como se ve bien constituido físicamente, y con la clava, que era, digamos, su arma favorita y la que le acompañará siempre. Esta misma representación se ve, por ejemplo, en el Hércules Farnesio, ahí en otra postura, pero con la clava también perfectamente visible e identificable, enorme más mmm, que utiliza siempre, o, por ejemplo, un autor ya del siglo prácticamente XX, 19-20, con Votor Valsen, que también lo representa de la misma manera. Aquí ya... Torvald se incorpora otro elemento iconográfico que le acompañará siempre, que es la piel del, del león de Nemea, que como se ve cubre la cabeza y cae por el cuerpo. Así lo veremos habitualmente en otras muchas representaciones. Esta sería la imagen, digamos, típica, prototípica de Hércules. Hércules hace una serie de hazañas. La más conocida es la de los doce trabajos, pero ya en la cuna hemos mencionado el estrangulamiento de las serpientes. Pero hay otras muchas que vemos ahí, entre ellas mata a, varios cent a dos centauros, a Quirón y a Neso, y hace otra serie de hazañas que luego serán representadas habitualmente en la plática posterior. Y lo más característico, como hemos dicho, es los doce trabajos, o por lo menos uno de los episodios más, digamos, requeridos. Bien este motivo ya fue particularmente atractivo, particularmente preferido en la época antigua y aquí tenemos un mosaico romano con precisamente representación de los doce trabajos prueba del magnífico, atractivo y la magnífica aceptación que tenía dentro de los trabajos uno por ejemplo es este de la hidra de Lerna aquí se ve la clava y aquí se ve efectivamente cómo coge a la hidra para matarla esto es una moneda, lo cual prueba también hasta qué punto su personalidad, su fama se había hecho tan importante que servía incluso como reverso de las monedas. Y este motivo de la hidra uno, no el único, lo veremos repetido y lo vamos a ver repetido en otros autores ya muy posteriores. Por ejemplo, Mogó, en el siglo XIX, veamos qué tipo de representación hace. Aquí está la hidra erguida y aquí vemos a, a Hércules con la clava en la mano y como vemos el, la piel del león que desde la cabeza baja por su cuerpo. Bien, es una representación, aquí están las víctimas de la hidra, es una representación como se ve moderna, pero efectivamente típica, repitiendo el modelo antiguo. Otra imagen distinta, la de Polaiolo, también con la hidra y la clava y, el, y la piel del león, es decir, los elementos básicos, como vemos, se repiten. Y la idea es la que toman diferentes autores, como acabamos de ver. Y otro motivo, por poner alguno, no podemos poner todos, porque entonces no terminaríamos verdaderamente nunca. Otro motivo, por ejemplo, el jabalí de Erimanto. Aquí vemos, por ejemplo, para contrastar, una representación de una ánfora griega, no Euristeo como se asusta, se mete en una, una tinaja, y viene Hércules con, el, con el, el jabalí a hombros. Aquí vemos, en cambio, una representación de Zurbarán en el momento en que le está batiendo al jabalí con la clava, como hemos dicho, el arma principal y fundamental de Hércules. O, por ejemplo, aquí vemos también la misma idea, pero Giovanni hace esta escultura con el, el jabalí, vemos que es la misma idea de que hemos visto en el ánfora, aquí el jabalí a hombros y aquí en cambio vemos a Torvalsen, esta estatua se puede ver en Berlín, existe en Berlín y aquí vemos eh, cómo está dominando al, al jabalí, la versión de Torvalsen es que lo hace como ve con sus propias manos, con su propia fuerza, un detalle de la figura de arriba. Bien, estos son dos trabajos por poner algún ejemplo de cómo han sido tomados y retomados en época anterior. Hace muchas locuras y por las locuras que hace tiene que hacer sus expiaciones correspondientes. Aquí tenemos en resumen las, las que hace. ¿no? Una por ejemplo importante, vamos a ver también un episodio que se toma. Como ataca a la pitia, recibe como castigo, tiene que hacer un servicio a Ónfale, tiene que servirle. Bien, pues vamos a ver por ejemplo cómo se representa por parte de Lemuán a Hércules y Ónfale. No en plan servicio precisamente, sino como se ve, en una actitud muy amorosa. Es una parte también del mito, pero en realidad Hércules lo que tenía que hacer es servirla que para eso efectivamente es por lo que fue castigado eh, el simbolismo, fundamentalmente como hemos dicho, es la fuerza, la energía el heroísmo pero hay un aspecto que queremos ahora también resaltar que es que supera la vida de Ultratumba porque regresa de Hades después de visitarlo, era uno de los trabajos que tenía que hacer, ¿no? Pues bien, efectivamente además de, todos sus, de todas sus virtudes, es un héroe, héroe benévolo otro factor añadido es que supera la vida de Ultratumba, cosa que ya hemos visto que hacían muy pocos personajes en el mundo antiguo. Bien, esto tuvo su reflejo porque efectivamente volvió. Y uno de los episodios fundamentales que es el que causará su muerte es que un centauro neso quiere robarle a Deyanira, quiere forzar a Deyanira, Hércules lógicamente salva a Deyanira y mata a Neso, pero... Neso se venga dándole una túnica que sea la que provocará la muerte de Hércules. Bueno, pues este tema, concretamente el del centauro Neso y de Yanira, es el que elige Guido Reni, por ejemplo, para una de sus pinturas. Otro motivo también, típicamente, de la historia de Hércules. Y aquí tenemos como tiene que morir, muere quemado en la pira, porque la, la túnica de, de Yanira, precisamente, provoca la muerte, la, la túnica que Neso le da de Yanira... Eh, Zeus lo salva porque comprende que un personaje de las virtudes de Hércules no puede ir al infierno, tiene que salvarse, entonces lo metamorfiza mejor dicho, hace un catasterismo y lo convierte en constelación aquí tenemos una representación de Hércules ya convertido en constelación lo vemos aquí, las estrellas están representadas con estos círculos y vemos efectivamente la clava en su mano derecha sujetando a la, al cáncer vero y aquí vemos la constelación del Cerbero sujetando al cancerbero con la otra mano y vemos también cómo efectivamente sale por aquí la cola de la piel del Neón de Nemea, es decir, la imagen típica y está junto a otras constelaciones como la Lira, etcétera Esta era una imagen típica digamos de la, con, la con, conversión de Hércules en constelación y efectivamente esto ocurrió porque Hércules pasa de la Tierra al cielo y se queda como una constelación en el firmamento. Esto es la apoteosis de Hércules que también sirvió de tema de inspiración para otros autores. Aquí tenemos el ejemplo de Coipel cómo representa la apoteosis de Hércules. Hércules viene en un carro tirado hacia el cielo donde lo van a recibir Zeus y Hera. Es una eh, lógicamente una interpretación, por tanto una forma de ver la, la apoteosis de Hércules pero que concretamente la vemos en un autor moderno. O también Vamos a ver otra apoteosis de Hércules, pero en otros autores distintos. Por ejemplo, son dos techos de dos palacios, uno de Andrea Pozzo, en Florencia, y otro de Francisco Pacheco, en Sevilla. Bien, pues ambos frescos representan precisamente la apoteosis de Hércules, tema que como se ve es particularmente atractivo para los modernos. Y la figura de Carlos V fue tan atractiva, fue tan simbólica, que Carlos V lo tuvo siempre como modelo. Entonces, cuando Carlos V hace su, su, construye su Palacio de Granada, en el Palacio de Granada, precisamente en el frente, el uno de los medallones lo ilustra casualmente o precisamente con el León de Nemea, detalle que vemos aquí. Entonces, aquí está la fachada principal del palacio y aquí vemos el detalle del León de Nemea en, en una de los medallones pero no es el único caso. El ayuntamiento de Tarazona también se apropia la figura de Hércules, esto tiene base en la literatura, en la literatura medieval que hemos visto en la historia de la Edad Media, y aquí vemos también precisamente la misma, el mismo tema, el león de Nemea, es decir, Hércules con la clava dominando al león, y esto en el ayuntamiento de Tarazona. O sea, como se ve, no solamente un rey emperador como Carlos V, sino también un municipio se apropian de la figura de Hércules y la representan en sus edificios más emblemáticos. Tan importante fue la figura que los eh, peloponesios se consideraban descendientes de él y hay toda una literatura que es el retorno de los Heráclidas y efectivamente en esta diapositiva tenemos toda la historia. Creo que bastante tenemos con esto para ver la importancia de Hércules en la tradición, primero en la mitología y luego en la tradición.